Bien, entonces, ya hemos hablado de memoria a corto plazo. Ahora vamos a hablar... Eh, yo no creo que sea un subtipo de memoria. Algunos lo ven como un subtipo de memoria a corto plazo, incluso como un subtipo de memoria. Yo, en realidad, prefiero pensar de la memoria de trabajo como una forma de manipular la memoria a corto plazo. ¿sí? Entonces, eh, acá lo pongo como un tipo de memoria a corto plazo, pero en realidad más que un tipo, o sea, más que una forma de memoria a corto plazo es... Manipular la memoria a corto plazo. Entonces podríamos decir que la memoria de trabajo es eh, una forma ¿sí? de manipulación de la memoria a corto plazo, ¿sí? permitiendo recrear esas experiencias sensoriales dijimos que la memoria a corto plazo eh, tenía que ver con la orientación atencional y con los sentidos, ¿no? O sea, orientar el sentido, orientar nuestra atención hacia ciertos, hacia ciertos aspectos de las experiencias sensoriales para poder eh, resolver una tarea, ¿cierto? Repetir un número, escribir un número, leer, escribir, lo que sea. Pero cuando tú ya tienes que manipularlo, por ejemplo, tienes que hacer interpretación de un párrafo, ahí ya tenemos que hablar de memoria a corto plazo, porque ya no solamente tienes que volver a escuchar las palabras, sino tienes, por ejemplo, ustedes, tal vez algunos estén tomando apuntes en este momento. Uno reconoce muchos estudiantes de primer semestre eh, porque tienen el afán de tomar el apunte eh, de forma literal, ¿no? O sea, la palabra que uno dijo. Pero con el tiempo ustedes aprenden estrategias para re... Eh, eh, Reorganizar o, re, o parafrasear lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Para poder reorganizar, parafrasear lo que estoy diciendo, tienen que usar la memoria de trabajo. Ya no solamente tienen que acordarse de las palabras, o sea, reactivar las palabras que acabo de decir, sino que además tienen que cambiarle el orden, o cambiar las palabras, o cambiarle para que tenga un sentido con su propia experiencia, o con lo que ustedes están aprendiendo. O más o menos así toman apuntes, o cómo toman apuntes. Las nueve, ah no, se supone a las diez. Bien, entonces. En esa medida... Cuando estamos hablando de memoria de trabajo, estamos hablando, con un, estamos hablando ya de un proceso ejecutivo. Más que un proceso de memoria, estamos hablando de una función de control. Estamos hablando de unos mecanismos que hemos aprendido en nuestra cultura a través de la educación, a través de la interacción con otras personas para poder manipular nuestras experiencias actuales o pasadas para resolver un problema particular como es entender un párrafo, entender un discurso Resolver una ecuación matemática, poder decir los números de atrás hacia adelante, poder rotar imágenes en nuestra cabeza, poder contar una historia, ¿sí? Para poder contar una historia, por ejemplo, contar un chisme bueno, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo, a ustedes, eh, cualquiera de ustedes eh, que quiera contarme algo que les haya pasado el fin de semana. Cualquiera. Como era la pregunta, profe, qué pena. Alguien que me quiera contar algo que les haya pasado el fin de semana. ¿Como cualquier cosa, cualquier experiencia? Experiencia. Ya Nicolás levantó la mano. Ahora. Nicolás, cuéntame. Sí, profe. Eh, el viernes estuve en la casa de, de unas amigas y después de eso como que eh, llegué a la casa y fui a abrir la puerta y la puerta estaba cerrada desde adentro. Oh, Entonces, Dios. pues, no pude entrar a mi casa, sí. Entonces, pues, me tocó, eh, pues, yo tengo la llave de la casa de mis abuelos, me tocó ir hasta allá. Sí. Y en... en te, eh, ¿Cuál...? cuál y de como avisarles, pues, porque eran las dos de la mañana y como que intenté como decirles como, Oye, oigan, estoy acá, pero pues literal no se levantaron. Entonces pues, literal, me quedé como, no pude casi ni dormirme porque yo decía, no, pues voy, me quedo dormido acá y después ellos me ven ahí como que piensan que se entró un ladrón y, o algo así. Entonces, pues, eso ¿Cómo, sí, cómo pues, te pues, sentiste, aventura. Nicolás? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, pues, me sentí como, estaba como intranquilo ¿no? estaba eh, me sentía como extraño porque estaba en la casa de ellos, pero ellos no sabían que estaba allá, entonces pues era como Si te, como si te volvieras a, a pasar, ¿qué le cambiarías? ¿Cómo volverías a reaccionar? Por ejemplo, para tranquilizarte un poquito eh, Para tranquilizarme un poquito eh, No, pues pensar como que no, pues eh, ellos eh, entenderán como, como pensar en lo que pensarán mis abuelos cuando no me... Bien. No vas, que, vas, sí. que todo va a salir bien y que eso no tiene como nada de extraño. <ríe> Muy bien, Nicolás. Gracias por tu experiencia. <ríe> Espero que. Pero bueno, al final todo salió bien, ¿no? Sí, sí, al final, pues, al final me demoré media hora en dormirme por todas las vueltas que le di al asunto, pero pues todo estuvo bien al final. ¿Qué, ¿Qué acabé de hacer yo? Además de trabajar con algo de memoria a largo plazo, lo que hice fue reactivar tu sensación. De pronto tú volviste a sentirte un poquito ansioso, o sea, volviste a recrear, a imaginar la puerta cerrada, la escena, o sea, no toda la escena, pero sí escenas, algunas escenas las recreaste como si las estuvieras volviendo a vivir otra vez, ¿eh? eso con eso consiste la memoria a largo plazo, ¿no? Pero es más cuando yo te pregunto qué hubieras hecho, qué harías, sí, y tú comienzas a pensar en cómo cambiarlo, ya no solamente recuerdas, ya no solamente reactivas la memoria, sino que vas en este momento replanteando, la vas manipulando y vas, a, o sea, vas a través de un ejercicio que es lo que uno hace en psicoterapia, ¿sí? De, de ya sea algo cognitivo-cognitual, exposición, bueno, diferentes formas de psicoterapia, de manipular la experiencia vivida para diferentes finos psicoterapéuticos. ¿sí? Entonces, vean que cuando hablamos de memoria de trabajo también estamos hablando cómo podemos traer experiencias que ya hemos vivido y a partir de una tarea específica y de un propósito y un objetivo comenzar a, a manipularla para tener unos fines eh, diferentes, ¿no? Contar un chisme, contar una experiencia, buscar una solución, hacer un plan hacia futuro. Sí, todo esto se permite gracias a que yo puedo trabajar, como, entre comillas, en un espacio de memoria a corto plazo, manipulando las experiencias de lo ya vivido. Ya sea a nivel personal, la, es una experiencia, sería una memoria de trabajo episódica. a nivel de, incluso tú lo mencionaste, social, a, a, a incluir, como pensar en lo que ellos pensarían, una memoria de trabajo social a nivel de lo que... Eh, de revolver a, a, a pensar en por dónde caminaste, qué hiciste, una memoria de trabajo visoespacial, ver la puerta, manipularla, ¿sí? O a partir de lo que escuchaste, ¿sí? Que sería una memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con memoria de trabajo? Si se dan cuenta, no me estoy refiriendo a la memoria a corto plazo, sino me estoy, me estoy refiriendo a una capacidad eje, o una habilidad para controlar lo que hemos vivido hace poco, lo que vivimos hace tiempos, para resolver un problema. En últimas, como lo estoy reactivando en este momento y me estoy focalizando, es una memoria de trabajo, es una memoria a corto plazo, ¿sí? Pero como lo estoy controlando, es un proceso ejecutivo de control, como vimos, control atencional. ¿Sí? Bien, ¿qué implica la reactivación de los procesos perceptuales, endógenos y exógenos? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y, cl ¿Y está claro con, lo que, con el ejemplo que hicimos contigo, Nicolás, y todos? Están, esta reactivación es controlada por procesos ejecutivos. Cuando yo te digo qué hubieras hecho para pensar de otra forma, para reaccionar de otra forma, para controlarte, para abrir la puerta... ¿Cómo hubieras podido entrar de otra forma alternativa a tu casa? Entonces, tendrías que imaginarte si la ventana de arriba está abierta, por dónde hubieras podido trepar, cosas por el estilo. ¿Sí? Meter por debajo un gancho o alguna cosa. El control ejecutivo surge cuando se forman redes... De... Entonces, el... aquí lo que dice es que hay un... necesitamos manipular ejecutivamente, controladamente, nuestro foco atencional para poder rotar las imágenes, para poder, mo... para poder jugar, para poder trabajar con estas experiencias, ¿cierto? Y eso solamente es posible cuando eh, a nivel prefrontal, ¿sí? Surge un centro de control que va a conectarme áreas de foco-atención a lo que vimos en atención. Entonces, es un proceso descendente, ¿no? Arriba-abajo, y que tiene un desarrollo eh, evolutivo y ontogenético más tardío, ¿sí? Bien, y esto se aprende, pues, a uno le enseñan en, en, en, en, coleg en el colegio, en psicoterapia, ...en la familia cómo aprender a manipular las experiencias... ...y uno aprende atajos, atajos, ¡ah! si sí lo hago por este lado, ¿no? Y eso también hace parte de la experticia en, en una técnica, en una profesión... ...y es que tú aprendes a resolver mejor los procesos en memoria operativa... ...y te vuelve mucho más ágil mentalmente para resolver problemas, ¿no? En últimas, la capacidad o habilidad de resolución de problemas... ...depende enormemente de las habilidades de memoria de trabajo... ...que se van logrando a través de la vida... Y ya sabemos que es manipular nuestras experiencias actuales y pasadas para resolver un problema de forma eh, basada en objetivos. ¿Listo? Entonces, en el, la persona que propuso el modelo de memoria de trabajo se llama eh, Badley, Adam Badeley. ¿Sí? Badeley, Pablo, dime. Es que yo tengo una pregunta. Ay, qué pena, no te ha visto la mano levantada. Cuéntame, María Paula. Espera, se me acaba de olvidar que te iba a preguntar. Era ese... Ah, que entendía que entonces la memoria de trabajo era una forma de manipular la memoria a corto plazo, pero digamos, lo que la memoria a corto plazo lo que tenía entendido era que duraba de unos segundos a unos minutos. Sí. Y lo que pasó Nicolás no fue como recordar lo que pasó el fin, o sea, hace varios días ya, eso no sería sí, ya memoria. Pero, de... pero lo, lo, lo, en ese momento cuando lo estás reactivando, estamos trabajando en un pedazo, como entre comillas, en un espacio de, de, de memoria a corto plazo, ¿sí? el, porque él tiene el foco centrado sobre eso. ¿Sí? Okay. sí, sí, tienes toda la razón. Ahí reactivamos algo de memoria a largo plazo, pero lo estamos usando en este momento en un espacio de memoria a corto plazo, ¿Sí? como devolver la información, más o menos. El retrieving, sí, sí, sí, sí, sí, okay. sí Entonces, el retrieving. exactamente en ese modelo. Si te das cuenta, el recobro es volverlo a llevar al, al, al almacén de corto plazo, listos. sí, sí, sí. sí. sí. Gracias, la recuperación. Sí, la solución de problemas siempre se hace en ese espacio del presente, de corto plazo, de lo inmediato, de lo que uno llaman memoria inmediata. Bueno. Bien, entonces estamos aquí hablando. El, el modelo de Badley, de memoria de trabajo, ¿sí? también es un modelo computacional. Es lo que nos dice es que tenemos un... Es, uh, uh, primero, unos almacenes de memoria a corto plazo, unos, unos sistemas de memoria a corto plazo, visuales, episódicos y fonoarticulatorios, ¿sí? En el espacio de trabajo podríamos acá ampliarlo, uno áptico, uno olfativo, uno, uno social, ¿sí? El espacio y un emocional, por ejemplo, bueno, el emocional estaría relacionado con lo episódico pero bueno, por lo menos este es el modelo de Balde. A, a nivel de, de, de agenda visoespacial, es lo que nos dice es que y todos los seres humanos tendremos unos procesos para poder reactivar y escenas, imágenes y focalizar nuestra atención sobre esas escenas o esas imágenes visuales y espaciales. Por ejemplo, cuando vemos una, una imagen, un cuadrado, un círculo, o por ejemplo, cuando lo rotamos, ¿sí? Dar 90, 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la izquierda, etc. ¿sí? Todas estas tareas, por ejemplo, de, eh, de razonamiento espacial o mecánico. ¿Bien? Tendríamos un buffer... Eh, episódico que nos permite narrar nuestra experiencia actual, sí, a corto plazo, o traer experiencias de largo plazo para manipularlas en este momento, ¿no? Acá también podemos usar lo que, lo que estamos viendo en este momento, o podemos traer desde objetos desde memoria visual o semántica, sí, para recordarlos. Por ejemplo, eh, no sé. Eh, de las imágenes que les mostré, entonces tratar de unir algunas, ¿sí? cosas por el estilo, entonces ahí tendríamos este tipo de cosas. El almacén fonoarticulatorio o fonológico, ¿sí? tendría que ver con poder eh, reactivar sonidos, ¿sí? eh, o fonemas, o números, o palabras, ¿sí? todo esto que se pueda escuchar y reproducir bien y si es en este momento repetir las palabras que yo acabo de decir el número de teléfono que yo acabo de decir los números que acabo de decir o desde algo que ya he escuchado por ejemplo para hacer un párrafo para escribir para presentar algo para contar algo no en realidad siempre se están interactuando entre ellos es solamente en laboratorios que yo puedo tener ...este tipo de funcionamientos eh, como divididos, ¿no? Todo el tiempo hay retroalimentación entre uno, lo que uno ve, lo que escucha... ...y lo que siente, o lo que ha vivido, ¿sí? Bien, si solamente lo tenemos a nivel de activaciones... ...estaríamos hablando de memoria de, de, a corto plazo. Pero cuando esto está involucrado con un proceso activo... ...para resolver una tarea con base en unos objetivos de la tarea... ...y que implica manipular lo que está pasando de forma eficiente y que eh, es, es, estos almacenes, es, estos sistemas, estamos hablando ya de memoria de trabajo. ¿sí? Si es algo pasivo, sería solo memoria a corto plazo. Si es algo mucho más activo, memoria de trabajo, memoria operativa o working memory, ¿sí? como lo quieran ver. De working memory, El ejecutivo central dependería, pues, de todo este proceso, arriba, abajo, para manipular las memorias a corto plazo, visoespaciales, episódicas o fonoarticulatorias, o traerlas de largo plazo para manipularlas en un espacio de corto plazo, como lo que te preguntabas tú, María, María Paula. ¿sí? Y esto va a depender, de, esto depende de unas conexiones, eh bien específicas que se desarrollan un poco más temprano, durante los primeros cinco o seis años de vida, es cada uno de estos sistemas independientes. Pero este, ya la conexión para manipularlo ejecutivamente, tiene que ver con conexiones mucho más globales, que incluyen la corteza prefrontal, los ganglios basales, el cerebelo, etcétera Con cada uno de estos, se van desarrollando a lo largo de la vida. ¿Sí? Eh, principalmente durante, hasta la adolescencia, la adultez temprana. Incluyendo componentes anteriores y posteriores. Sí, estos de acá son componentes más posteriores, o sea, en la memoria a corto plazo, los componentes, cada uno de estos son más posteriores, y ya como esto, como, como memoria corte de trabajo, incluye componentes anteriores y posteriores. En últimas, es como lo anterior, sirve para controlar lo que sucede en los componentes posteriores. Ya les voy a mostrar entonces, por ejemplo, hablemos de la memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿sí? La memoria de trabajo fonoarticulatoria, pues tendrá que ver con la capacidad para trabajar, manipular, operar, como lo quieran llamar, por otra la llaman memoria operativa o de working memory para trabajar, ¿sí? Con los componentes sensoriales, con el foco sensorial hacia lo que se escucha ...y se reproduce verbalmente. ¿Sí? Vamos en este momento todos... ...a cerrar los ojos. ¿Listo? Cierren los ojitos. Todos, todos allá en la casita cierren los ojos. Yo les voy a decir unos números... ...y la idea es que ustedes los van a repetir... ...del último que diga al primero. Si yo digo 8, 3. Ustedes van a repetir 3, 8. Háganlo con los números, con, la, con los ojos cerrados porque voy a mostrar los números en la pantalla. Ya, cierren los ojos. Listo. A ver, repite. Están allá entre ustedes. De atrás hacia adelante. Después de que yo termine de decir el último número. Entonces, 8, 4, 3, 2. Ya, repítanlo. De atrás hacia adelante. Fijen. ¿Alguien que me quiera decirlo? Escribanle en el chat. ¿Ninguno? Creo que era... Ay, ya se me, me, me acabó de dar. ¿2, 4, 3, 8? 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora hagámoslo con alguien que, que lo quiera... Sí, el orden inverso era 2, 3, 4, 8. Muy bien los que respondieron ahí. Un candidato que lo quiera hacer online. Vamos a mirar. Daniela, bueno. Cámara on. Daniela. Bien, Daniela. Entonces lo mismo. Cierra tus ojitos. Y, cuando, y yo te voy a decir los números y cuando termine, entonces tú los vas a decir del último al primero. Bueno, los números son 6, 5, 9, 0, 1. Dímelos. ¿Ya puedo abrir los ojos? No. A ver. Dímelos. 1, 9, 0, 5, 6. Bien, ya lo puedes abrir. Míralo. ¿Tuviste algún error? Cambiaste el 0 y el 9. <ríe> bueno, lo repetiste, pero no en el mismo orden. ¿Listo? Es desafiante. Este más o menos ya es el límite para repetir números en orden inverso en seres humanos. ¿Sí? Hay personas que con muy buen foco y muy buenas habilidades de ejecutivo central pueden repetirlos muy bien hacia atrás. ¿sí? Repetirlos hacia adelante simplemente es atención ¿sí? y memoria a corto plazo. Repetirlos hacia atrás ya implica poder gestionar lo que te acaban de decir. Puede ser que tú repitas muchos números hacia adelante, pero muy pocos hacia atrás. Quiere decir que tendrás más problemas ejecutivos que atencionales y de corto plazo. Listo, Daniela, ya puedes bajar la manito. Bien, otra persona que quiera participar en el siguiente ejercicio. Dale, Catalina, abre tu eh, micrófono y cámara. Listo, Catalina? Ya, ¿se escucha? Bien. Sí. Bien, Catalina. Entonces, lo mismo. Eh, si quieres, levanta tu mano derecha, la pantalla. Bien, entonces, yo te voy a decir unos números, un, un, unas palabras. Es un ejercicio bien sencillo, ¿listo? Y si las palabras son idénticas, tú vas a levantar tu mano en la pantalla. ¿Listo? Si son diferentes, no haces nada. ¿Listo? Eh, ¿Dado? Que... sabas No, si quieres déjalo, Xavier. Listo. Todo lo van a hacer. Yo las estoy mirando al otro lado. ¿Listo? Bien. Yeah. ¿Lista? Sí. Dado, dedo. Lato. Prato. Palo. Palo. Super. Muy bien. Ahí entonces, ¿qué está pasando? Tú tienes que tener la consigna, escuchar las palabras, volverlas a activar para saber, o sea, para tomar la decisión si eran idénticas o no. ¿Sí? Como que si no sé si hacías eso de volver a activar, como, ¿cómo era? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste? Y poderlas comparar. ¿Sí? Es una tarea muy sencilla porque desde niños nos están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero para personas que no escuchan bien o que tengan problemas para tomar de decisiones, no es tan fácil. Profe, una pregunta. Hay algo que a mí me pasa y es que yo me confundo con cosas que son de alguna manera similares, pero no mucho. <ríe> Por ejemplo, Héctor y Néstor los confundo. O Gloria y Olga los confundo <ríe> Porque tienen okay. cositas parecidas. Ok. Es, eh, tendríamos que ver si es un pro nivel, eh, si es un problema de procesamiento fonológico o léxico. Tal vez es léxico, ¿sí? y, si, y, y tendríamos que ver si es solamente cuando lo escuchas o lo ves. Y Ay, si eso gracias. te está generando algún problema o no te está generando algún problema. Si no te está generando ningún problema, simplemente es algo atencional y no y, y es simple. Así funcionamos. ¿sí? Si ya, por ejemplo, eso conlleva que tengas problemas en los exámenes, en tu vida cotidiana, entonces que a tu novio le, le digas, Néstor, cuando era Héctor, entonces pues ahí, ahí tocarías solucionarlo de alguna forma. ¿sí? El resto no hay ningún problema. Ah, ok. Entonces es algo sí, léxico. así. Sí, no, es que nosotros hacemos agrupaciones para entender o para conseguir sí, como generalizaciones rápidas, ¿sí? Y puede ser que generalices por cómo suena, ese se llama léxico auditivo, ¿sí? No, pero es, es más como lo leo. Ah, cuando lo lees. Ese es un léxico visual. Ah, ok. Es sí, sí, como, si, como si estuviera leyendo marcas ¿sí? de, de productos. Entonces, haces generalizaciones, de, tú haces una lectura muy rápida basada en tu léxico visual, en que las cosas se parezcan. Entonces, eso hace que uno no lo esté repitiendo como suena. ¿sí? Entonces, para poderlo diferenciar tienes que demorarte más para poder repetir fonemas, pero eso no es muy útil. ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si tengas problemas para leer palabras eh, largas. Pues me gusta hacerlo, pero no sé si... <risa> Creo que no, es, porque ahí, tienes, ahí ya no puedes usar esa estrategia de por lo conocido, porque tienes que enfocar fonema por fonema. Eso lo vamos a hacer cuando, cuando, cuando veamos el tema del lenguaje, vamos a hacer un taller sobre lectura. Listo, gracias. Esto es el próximo taller. Bien, listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que cuando nosotros... Gracias, eh, eh, Camila. Sí. De tu nombre, pero no de tu, de tu apellido. <risa> e, entonces, cuando nosotros escuchamos algo, pues tienen que activarse las cortezas auditivas superiores, eh, el giro temporal superior, ¿no? Para escuchar principalmente en el hemisferio izquierdo si son números o palabras, ¿cierto? Y debe a su vez activarse todo, esta, todo este componente el lóbulo. Eh, Temporada, eh, acá me faltó el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Giro angular y giro supramarginal, que es lo que estamos mostrando acá, principalmente el giro supramarginal, para poder tomar la decisión de repetir lo que está sonando, ¿sí? Entonces aquí, más, Además necesitamos que eh, haya. Una repetición, ¿no? De poder decir el número o la palabra que se está queriendo, o para mantenerla en el espacio de memoria de trabajo, para poderla estar reexperimentando. Entonces, esto tiene que estarse activando de forma eh, como un loop, como un circuito, ¿no? Repetitiva. Y tiene que ir controlado. ¿Cómo lo controlamos? Si quieren, pongámonos acá. Entonces, los componentes que voy a poner acá en... Eh, en rojo estarían más relacionados con la parte sensorial de memoria a corto plazo, mientras que los componentes que voy a poner acá en amarillo estarían más relacionados con el ejecutivo central, ¿sí? con la toma voluntaria de decisiones y el control ejecutivo. ¿sí? Entonces esto sería más la memoria sensorial de trabajo para poder reactivar el número, o la palabra, y esto más para vigilar que se controlen los objetivos y vigilar el foco atencional. Como son componentes más lingüísticos, tiene que ver un poco más con el hemisferio izquierdo. ¿sí? Adicionalmente, si incluye componentes semánticos para una tarea, por ejemplo, léxica, una tarea léxico-semántica o una tarea de asociación semántica, incluiría los componentes eh, más ventrales del lóbulo temporal, el giro temporal medial y el giro temporal inferior, ¿sí? pero lo básico sería esto de acá. Y el fascículo arqueado, entonces esto estaría comunicado a través del fascículo arqueado para repetir, y hacia y acá para controlar el fascículo incinado y el fascículo longitudinal superior, principalmente. Bueno, ¿está clara la memoria de trabajo fonoarticulatoria? Bien, vayan se reactivando todo yo les sugiero que ustedes van haciendo tablitas con todos estos nombres, o sea, por función, por estructura, por tareas relacionadas, o sí, conceptos, para que puedan estudiar para el parcial. Porque definitivamente el par parcial, por ejemplo, les va a salir un mapa del cerebro con estas estructuras, y les preguntaré, por ejemplo, que con qué función cognitiva está relacionada. Ustedes me tienen que decir memoria de trabajo articulatoria entre el 2 do, de neuropsicología es sí, sí, sí, sí. como que el más duro les da. Dime, Nicolás. Sí. Eh, G, T, S, I, G, F, I. Giro. Significa? G siempre es giro. Siempre giro, que comienza sí. por G es giro. Sí. T, temporal. S superior, F inferior, M medial, inferior. Ok. Gracias. Es acá. Y F frontal. T siempre acá es, lo primero es el giro o el surco. O sea, si fuera ese acá, sería surco, surco temporal superior. Luego el óvulo, luego eh, el, el nivel, ¿no? Si es superior, inferior, ventral, sientes ¿sí? CPF, corteza prefrontal, dorso lateral, eh, más izquierda. Sí, bueno, acá el, el I deberíamos quitarlo, porque ya abajo le escribí que era izquierdo. Sí, ya son convenciones que tienen que, incluso creo que están en las lecturas, Igual no se preocupen, durante el parcial yo, si pongo las siglas, les estaré recordando qué significa cada sigla. Y lo pueden preguntar, o sea, no hay ningún problema. ¿Dónde queda giro temporal superior, giro temporal medial, giro temporal inferior, giro frontal superior, giro frontal medial, giro frontal inferior? ¿Sí? Lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Recuerden la, la, la, la, las clases de anatomía. Ahora la memoria de trabajo visoespacial. Podemos hacer también un ejercicio para reactivar su memoria de trabajo visoespacial. Entonces, hagámoslo con otro. Si quieren, hágalo todo, pero entonces hagámoslo con alguien. Entonces, alguien que encienda la cámara y, y, y micrófono. Quiera participar. ¿Ninguno? María Paula Rojas, dale, María Paula. ¿Listo? ¿Ya me ves? María Paula. No, todavía no, pero ya, ya te veo. Listo, María Paula. ¿Qué tienes debajo del ojo? De... <ríe> ¿Con una manchita blanca? ¿No es nada? <ríe> ah, sí, está como de liquid paper. Perdón. Ah, bueno, yo dije. Y <ríe> de... no, un piercing ahí es muy raro. <ríe> Eh, no, pero no vía se de todo. Listo, María Paula. Entonces, cierra los ojitos, por favor. Listo. Entonces, María Paula, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Así como lo hacía Nicolás, pero tu puerta sí está abierta. Entonces, vas a imaginarte que estás entrando a tu casa. Imagínate la puerta. Si quieres, nos vas describiendo desde el color de la puerta en adelante y qué te vas encontrando cuando, vas a, cuando la abres. Dale, descríbenos. Eh, la puerta es café, tiene como textura, como unos sí. triangulitos. Uh -huh. eh, pues cojo las llaves, la perilla es dorada uh -huh. eh, eh, giro solo una vez y mientras está girada presiono como una palanquita que tiene y ahí empujo Muy bien, entonces ahora por favor abre la puerta y vas a dirigirte hacia la cocina de tu casa entonces dinos cómo es el trayecto de ahí a la cocina de tu casa Ok, entonces entro y cojo a mano izquierda por un pasillo largo y después a mano derecha y ahí está la entrada de la cocina Sí, ¿la entrada tiene alguna puerta o algo que la sí, divida? Sí, no. la puerta de esas es que no tiene chapa, sino que solo se corre. Ok, como de va y ven, ¿sí? Okay. Bien, descríbenos cómo la cocina, cómo es la cocina, entra la cocina. Bueno, entonces la cocina es en su mayoría blanca, tiene piso de baldosa y tiene como un mesón eh, en toda la mitad de la cocina. Muy bien, ahora vas a salir de la cocina y vas a ir a tu habitación. Ok. Entonces, salgo por la misma puerta y hay un pasillo súper largo y al final de ese pasillo a mano izquierda está mi habitación. Ah, queda muy cerca la cocina. <risa> ah, bueno, peligroso. <risa> Listo, abre los ojos. Bien, María Paula, ¿qué hicimos acá? Yo creo que de pronto estás imaginando la, todo, todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tú ibas creando las imágenes, pero además necesitábamos manipularlas para que te pudieras desplazar sobre, este, eh, eh, sobre la cocina. ¿sí? Si yo te metiera en una máquina grandísima, en un resonador magnético, si te hiciera una neuroimagen funcional, ¿qué yo comenzaría a ver? Que primero se activan las áreas visuales. Sí, claro, se tienen que activar las auditivas para escucharme, pero digamos que solo con la tarea se activarían las visuales y desde la, el lóbulo occipital, B1, B2, B3, ¿sí? Y luego tiene que comenzar para desplazarte en, el, en, en, en la casa. Si ¿Sí? cuando tú describiste la puerta, los colores, ver la puerta hacia abajo. Entonces va a haber una actividad hacia la parte temporal para poder reconocer que era tu puerta, ¿no? Pero ya cuando tienes que comenzar a moverte en el espacio, ¿sí? Y recrear el espacio, tiene que haber una actividad más hacia arriba, ¿no? En el, principalmente en el hemisferio derecho, que va a incluir... Áreas eh, de control eh, de los ojos involuntarios, por ejemplo, el, la, el surco intraparietal, componentes del lóbulo parietal superior, ¿sí? Y la vertiente hacia lo anterior, camp campos oculares y demás. Eso tú, y si te estabas sintiendo, y si yo te digo, siente cómo vas caminando y demás, pues va a incluir componentes motores, pero solamente desplazarte esta campa visoespacial, ¿no? Es que lo que vemos acá, principalmente en el hemisferio derecho, va a haber una actividad de las áreas occipitales, entre más vívidamente veas el objeto, más actividad de la corteza occipital vas a tener, y entre mayor cantidad de componentes de rotar la imagen, de explorar la imagen, de navegar por la imagen, pues más actividad fuerte del lóbulo parietal superior, del surco intraparietal, y tal vez de los campos oculares frontales. Como toca tomar una, un Tienes que establecer un control voluntario de, de cuando yo te decía ve hacia tal lado, ahora ve hacia tal otro, tiene que haber componentes prefrontales que estén controlando hacia atrás toda esta actividad, ¿cierto? Y probablemente también esto, probablemente la toma de decisiones va a ser bilateral, entonces también de algo del otro. Pero acá, solamente para navegar, principalmente en el hemisferio derecho. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué componentes vamos a tener acá? Lóbulo occipital, lóbulo parietal superior, surco intraparietal, corteza prefrontal, dorso lateral, ¿sí? hemisferio derecho, más todos los componentes subcorticales que no estoy colocando acá, ¿no? como tálamo, genios basales, etc. Principalmente a través del, del fascículo longitudinal superior y tal vez de la, de, de la rama del, superior del, del giro del, del fascículo occipitotemporal. Pero bueno, por lo menos estos serían los componentes neurales de la memoria de trabajo visoespacial. Sí. Bien. ¿Qué creen ustedes? Que uno tiene que estar despierto para tener memoria de trabajo espacio, eh, visoespacial por lo menos. Hay, yo me acuerdo, ya se son viejos sus estudios, unas personas que tenían daños cerebrales muy grandes, que estaban en coma. Y que cuando les hablo, los ponen en resonadores y cuando les hablaban de que esto que acabamos de hacer contigo, María Paula, es de ir explorando su casa, estas personas comienzan a activar este tipo de redes como si lo estuvieran viviendo de verdad. Tal vez lo estarían soñando, de alguna forma así lo estarían activando. ¿no? Entonces, esto le, le cuestiona a uno si la memoria de trabajo requiere un, un nivel de conciencia alto. Podrían haber fundamentos de memoria de trabajo un poco más involuntarios e implícitos. Listo. Hasta ahí, memoria a corto plazo. ¿Alg ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, ¿qué nos faltaría antes de cerrar esto? La eh, el, el, el buffer episódico. Eh, entonces, lo mismo les voy a hacer acá que lo, lo que hice con lo otro, ¿no? Entonces, en rojito, los componentes un poco más de, de sensoriales de la memoria de trabajo, de, de trabajo, el lóbulo parietal inferior también estaría acá. Y en amarillito los componentes un poco más ejecutivos. ¿Sí? De control del ejecutivo central. ¿Listo? Eh, ahora. Mmm, ¿Qué nos faltaría ahí un poco que no, que no mencioné? Lo del buffer episódico. Entonces en el buffer episódico los componentes neurales. Tendrían que ver lo mismo que con la, acá en el buffer episódico, que con la memoria episódica. Incluirían eh, el lóbulo temporal med, eh, medial principalmente. ¿sí? Que si quieren, pues, voy a hacer una diapositiva con eso. Eh, para que no se nos pues acá. Eh, memoria de trabajo visual, acá, episódica. Será e incluirá principalmente eh, entonces, la tarea como recordar y manipular experiencias eh, vividas o por vivir. Entonces, esto, puede ser, esto puede ser hacia hacia hacia atrás o hacia adelante del buffer episódico. Eh, los componentes neurales, pues, no tendrán que ver con esto, sino tendrán que ver un poco más con lo que vamos a ver del lóbulo temporal medial, ¿sí? con el circuito de papés, así como el que estaba en el, en el parcial. Eh, un momento les pongo. ¿Dónde está esto? Acá. Sí. Y los componentes neurales, pues aquí ya el cuadradito. Entonces, los básicos tendrían que ver con el, el lóbulo temporal medial. No lo confundan con el giro temporal medial. El ¿no? lóbulo temporal medial es la cara medial, que incluye eh, eh, hipocampo, amígdala, eh, corteza para hipocampal, eh, básicamente, y la parte de control ejecutivo, pues lóbulo parietal inferior, eh, lóbulo parietal dorso lateral y compone, y esto pues las experiencias se tendrían, serían eh, bilaterales. Aquí el fascículo será un poco más el fascículo uncinado. Listo. Entonces para que tengan las la, de los tres componentes como la neurobiología. ¿Listo? Bien, ahí cerramos memoria de trabajo y memoria a corto plazo.